El siguiente elemento fundamental en las líneas de transmisión son las torres de transmisión. Estas son el soporte o base que sujetan los conductores eléctricos en un sistema eléctrico de potencia. Esta es la parte de la línea de transmisión que están en contacto con el medio ambiente junto con los conductores eléctricos, lo cual implica que son vulnerables a las consecuencias del clima, tales como el calor extremo, frío, lluvia, nieve, tormentas y hasta sismos o terremotos. Tomando en cuenta también el vandalismo y circunstancias como accidentes o acciones premeditadas. Por estas razones, el diseño de una torre de transmisión debe cumplir con ciertas especificaciones que tiene por objeto definir, tipificar y establecer los requerimientos mínimos para un óptimo funcionamiento. Esta tarea está a cargo de la coordinación de proyectos de transmisión y transformación, CPTT, la cual es parte de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Para el diseño de una torre de transmisión se deben de tomar en cuenta las tensiones nominales, las cuales van desde 60 kilovolts hasta los 400 kilovolts. También se debe tomar en cuenta el dimensionamiento eléctrico de la estructura y considerar los siguientes factores. La utilización eléctrica de la estructura, el uso mecánico de la estructura, la velocidad regional del viento para un periodo de retorno de 50 años, la temperatura máxima de diseño, el ángulo de blindaje, el ángulo de salida del cable, en la estructura con respecto al punto de sujeción y la altura sobre el nivel del mar. La siguiente ocasión que observes la torre de una línea de transmisión podrás reflexionar sobre todas las disciplinas de la ingeniería que están involucradas en su construcción, desde la cimentación de la propia torre hasta todos los elementos ambientales y geológicos que influyen en su diseño.